Familiares y allegados del joven de 21 años, Joel Armando Roque María, quien fue encontrado ahorcado en la tarde del pasado sábado, dicen desconocer los motivos que lo llevaron a tomar la fatal decisión. No, no no, no sabemos, porque es que fue una cosa de joven sorpresivo. No se sabe por qué lo hizo, si tema. Incluso fue ayer, ayer como a las 12 y yo salí, cuando voy le digo, ¿dónde no está Joel? ¿dónde no está Joel? Ah, y se fue, y se fue, que no lo veo. Cuando el pueblo me dice, yo no sé a hoycó, dije, mira, muchacho, yo estaba aquí ahora mismo. Que no, que se ha me puse yo temblase, sí porque imagínate, el muchacho, cuando yo siempre me lo llevaba alguna vez para la casa, que dure dos o tres días, para pues, no, no dejarlo solo mucho tiempo. Como quiera, lo que hace no se sabe por qué. De acuerdo con las declaraciones de Pedro Armando Roque, padre del hoy occiso, minutos antes de recibir la noticia, había visto a su hijo en el taller donde laboraba. Asegura no notó ningún comportamiento fuera de lugar. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.